¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos a ver si obtenemos salud o escudo rebotando en salchichones mientras tengo el estado cromado este que nos dan. A ver si no morimos en el intento. Vamos a abrir esto. Este también. Y este. Oh. Un poquito de escudo no viene mal. Vamos a ver si que, que vemos por aquí. Oh, lo siento. Hay otro. Había aparecido. Y qué pena no tenerlo de el cromado. Joder, qué rollo... Eh, vale, pero... Esto está bien, lo voy a marcar. Ahí está. Vale. Somos una Limaña. Oportunistas. en la dura estepa. Oímos con calma el ruido de de este maravilloso río que se transforma en una salvaje e indomable cascada. ¡Oh! ¡Cómo mola! Bueno, quiero mi evo cromado. ¡Oh, me... El spray es más rápido, pero dos botiquines... Me mola, me mola. Más oro. Eh, yo creo que voy a cambiar... Sí, me llevo esta. Munición, por favor. Munición. ¿Dónde puede haber...? ¿Dónde puede haber. Esto me salgo ya. Bueno, a lo mejor no me salgo, pero. Como mola el ruido. Oh un contrato pero quiero mira más oro aquí puede ser no, no puede ser tengo para escudo Pero quiero. Vale, la saltadora está así. Uff, aquí voy a marcar. Y tengo para ponerme escudo, pero yo creo que quiero es. El cromado. Eso tiene que estar allí. Allí. Y tenemos que saltar sobre una seta de estas. A ver si tengo suerte y lo encuentro. Ya habremos hecho la misión. Venga, un tubito. ¿Qué te costará? ¿Allí? Pues una, es una granada, ¿no? Granada. Y nada, que no, que no hay suerte. No hay suerte. Porfa, dame uno. Oh, sí. Voy a dejar esto y cojo esto. Ahora necesito que no me maten. Y necesito una seta de esas. Cuidado, pollo. Por aquí no puedes subir. Ver una seta. Ahora, ¿qué pasa? No encuentro las setas. Venga, venga, venga, venga. Allí. Vale, voy a echar esto. Y ahora saltamos. Ya está. Hecho. Ahora vamos a ver. Espera. Uh. este es un buen sitio para escondernos misiones eh, suministros tal disparo pim pam este es el que hemos hecho gasta barras. recogidas en la misma partida eso es una en una máquina de esas Ah, lo, el retoño. Ay, ah, el retoño. Inflige daño. Eh, vale. Pistolas, herramientas de recolección o granadas. Sí, pero. Antes he visto uno. Voy a tener que coger este Geyser. Vamos, súbeme. Allí. Ahí hay un árbol. A ver si... Podría tener una fruta, tío. Voy a quitar la... ¿Tiene fruta? No. Voy a quitar la mala hierba. Venga, una fruta. No, no nos vale. Allí hay otro. Vamos a quitar esto. Aquí sí, pero no va a estar preparada. O oh, sí. Sí. La fruta que nos falta. ¡Oh, ahí está! Qué guay Vamos a escondernos aquí Coge fruta de retoños de la realidad eh, Pistolas, herramientas de recolección ¡Eh! Un lobo Dice que haga daño Lo siento, amigo. Sí, sí, sí, sí. Sí. Cuatrocientos y pico. Cuatrocientos y pico de quinientos. Vale, estamos el 16. Tenemos la corona. De momento. No vamos a... Arriesgar más de lo necesario. Tenemos oportunidad de hacer una victoria real magistral. ¿Podemos conseguirlo? No lo sé. Vamos a seguir. 14 quedan. Quedan 14. 14. Aquí debajo de este champiñón. Aquí estamos muy bien. Uf, tenemos tres llaves también. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. va a haber que ir subiéndolo vamos a ir por aquí vamos a abrir esto también mira otra llave estamos a tope una cámara doble debe de ser una que está así como oculta ah no no no es, es la de arriba la del globo aquí está No me sorprendería que quieran venir a visitarnos. A ver. Vale, vamos a abrir aquí esto. Me interesa. Oh, ¿Cómo mola? 27 de cazador. Me la quedo. Oh, qué maravilla. Vámonos. hemos hecho la misión también de booty Vale, vamos con cuidado. Escopeta. A ver... Ahí está. Qué lástima. Ostras, que quedan dos. Ahí si te estuvieras quieto. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! creo que ha muerto. Sí. Vale. Mucho cuidado ahora. Está allí. Está allí. No tengo... No tengo granada. Voy a subir por aquí. Vaya un lobo lo que nos faltaba Dios ¿me ha visto? no me ha visto ¿qué es lo que hace de moverse tanto, tío? Voy a venir para acá. ¿Qué es lo que hace para moverse tanto, tío? ¡Oh, oh, oh, oh! Victoria, <risa> ahí está, mira con la navecita, ahí está, Victoria, Real Magistral, <risa> ¡Qué guay! Así se hace.